Mi nombre es Alejandro, pertenezco al CAU de Escolarium eh, y ahora más o menos voy a explicaros un poco cómo eh, gestionamos todas las incidencias o dudas o consultas que nos llegan de todo lo que viene siendo los miembros de la plataforma de Escolarium. Eh, nosotros di diariamente gestionamos lo que viene siendo la plataforma, eh, la mensajería que recibimos en la plataforma, también gestionamos lo que es el correo, todas las incidencias o dudas que nos llegan de los docentes eh, mediante el correo y también las llamadas que nos entran eh, aquí en la consejería. Bueno, la mayoría de las dudas o consultas eh, nos las transmiten bien los docentes o los propios alumnos. Eh, alumnos más jóvenes suelen ser transmitidas por los padres, o bien su padre o su madre, o bien el propio coordinador del centro que no transmite el problema o la incidencia con el alumno. Eh, la mayoría de las llamadas suelen ser bien de docentes, que a lo mejor tienen cualquier tipo de problema con eh, la creación de un libro digital, cómo desarrollar una herramienta, eh, también tenemos problemas como gestionar cualquier detalle de la plataforma, bien detalles de los grupos o de sus propios alumnos, o cómo gestionar eh, un grupo o cómo gestionarle un, un libro a un grupo o cualquier detalle de este aspecto. Eh, bien por mensajería o por el propio correo o por eh, la llamada, cuando nos llega una incidencia, primero comprobamos desde el usuario si eh, esta incidencia es correcta, si está produciéndose, o bien es un detalle que no ha comprobado el, el docente o el alumno que nos llama, e intentamos resolverlo eh, nosotros mismos. Si vemos que son eh, aspectos más tecnológicos, que tenemos que depender de nuestros técnicos, eh, creamos directamente un, una, una nota con ellos, explicándoles qué ocurre y a qué usuario le ocurre, y ellos, mediante un análisis, intentan resolverlo. Más o menos es como nosotros gestionamos eh, cualquier tipo de incidencia. Eh, también por la plataforma, mensajería eh, o, o correo por teléfono eh, recibimos sugerencias de mejora de los alumnos, de los docentes o de cualquier eh, elemento que se encuentra dentro de la plataforma, cualquier persona o, o componente. Eh, a nosotros nos parece bastante positivo que, que recibamos sugerencias de mejora porque no deja de ser un ámbito la plataforma que tenemos que está en mejora diariamente, semanalmente. De hecho, cuando nosotros recibimos una sugerencia de mejora, nosotros la registramos, indicamos todos los detalles y mensualmente la estudiamos. Sí es cierto que a mejor a priori, a corto plazo, no podemos insertar todas, pero las que creemos que son más importantes o que deben ser implementadas mucho antes, intentamos darle mayor prioridad y de esta manera nosotros gestionamos las incidencias o dudas. Eh, tenemos tres canales para recibir cualquier duda o incidencia, que uno es la propia plataforma, con la mensajería, eh, otro es el correo de Escocao, de Escolario, eh, o bien al número de teléfono que tenemos en Escolario. Dentro del equipo de Escocao eh, también contamos, contamos con el rol de docentes formadores. Lo que hacen nuestros compañeros es, mediante la visita a centros, o bien centros de profesorado, eh, formar a los docentes, pero no solo forman a los docentes, también pueden formar, por ejemplo, a diferentes tipos de usuarios, como puede ser el usuario padre o madre. ¿Qué es lo que hacen nuestros compañeros cuando forman a los docentes, por ejemplo? Es eh, darles las pautas para empezar a ser autónomos en la plataforma. Oye, os animamos a, desde el CAO a cualquier tipo de duda o consulta que tengáis siempre, o bien también una sugerencia de mejora, que nos la mostréis, nos la expliquéis, que nos la indiquéis, porque estamos aquí para ayudaros, para solucionar los problemas o para haceros vuestra eh, vía diaria laboral, es mucho más fácil.